La crisis social es un tema muy importante en mi país. Ya, que lastimosamente padecemos de ello. Si es que podemos llamar de esta forma todas aquellas cosas que nos han invadido. La falta de valores, la corrupción, la competencia por el poder y el clasismo. Las actitudes egocéntricas forman parte del día a día. Personas que no les importa pasar por encima de otros con tal de lograr su cometido. El desinterés por la educación en los hogares ha llevado a la población a perder los valores. En una gran cantidad de venezolanos no abunda la honestidad y no existe el respeto. La tolerancia, la solidaridad y muchos otros valores se han perdido. Y esto es muy común en adolescentes y niños. La crianza de los niños forma parte fundamental en su crecimiento. El desinterés de los padres por inculcarle valores, modales y conocimiento ha traído como consecuencia a que los jóvenes y niños sean prospectos principales para la delincuencia y las malas costumbres. Características como la ignorancia a causa de los niveles de educación, los métodos pedagógicos, el desconocimiento de la cultura y la falta de reglamentos institucionales los ha guiado al conformismo en situaciones que le rodean en su vida cotidiana. Estas falencias y algunas otras pueden traer como consecuencia a su vez la corrupción, la inviolencia, la inseguridad, la mediocridad, la desconfianza, el consumo y venta de drogas, el embarazo precoz, entre otros. Esto, sumado a otras circunstancias, ha llevado a la población a emigrar. Espero que esta información lleve al venezolano a tomar conciencia sobre las actitudes egocéntricas y faltas de amor. Que entre todos aportemos eso especial que tenemos los venezolanos. Que no seamos conocidos solo por las mujeres bonitas. O por alguna figura política. Tenemos que ser reconocidos como los venezolanos que somos felices. Y que no importando la situación salimos adelante. El venezolano que yo del necesitado, que es humanista, que es trabajador, servicial, inteligente. Y sobre todo orgullosos de ser venezolanos. Mi nombre es John y este es mi canal en YouTube. Espero que lo compartan y se suscriban a mi canal. En la descripción que se encuentra en la parte de abajo, les dejaré el link de mis videos anteriores y de mis redes sociales. Estaré subiendo un video por semana. No olvidemos tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y esto es todo por hoy, espero que les guste.